El viento de los Andes, el trinar de los pajarillos que me acompañen para cantarle estas lindas morenadas a mi tierra oruro. Bolivia, Oruro, el fútbol, la economía, los pájaros, el silbido, la quena, la música, la morenada, el carnaval, la Universidad Técnica Andina del Collasuyo, los ritos, el cine, la soledad. Era el mundo de José Flores Orozco, nacido en la ciudad de Oruro de una familia de seis hermanos y fallecido los primeros días de septiembre de 1998. Pero, ¿cómo era José de pequeño? Era siempre muy activo y se manifestaba claramente, yo recuerdo muy bien su... su eh, su espíritu siempre era alegre, como nosotros teníamos carnavales acá en Oruro, siempre había entrada por entonces, en tras del carnaval. Él hacía las veces de pasante, siempre cuando niño, cuando recuerdo estaba en el kinder, es una es una escuelita de acá de lado, que ahora ya no hay, donde unos padres, eh, dirigían unos padres, unos curas, entonces eh, yo, él, hemos estado ahí en el kinder, mmm, y primero y segundo de escuela hemos cursado ahí en esta escuela del lado contigua a la casa, a esta actual casa. Eh, así hemos pasado con José en nuestros primeros años de estudio. Después a, hemos pasado como solamente aquí esta escuelita funcionaba hasta segundo año de primaria nomás, fuimos a inscribirnos, mi padre lógicamente nos llevó a la escuela Luis Llosa, que funciona y funcionaba siempre desde entonces acá en la calle eh, Gualberto Villasuel y 6 de octubre. Ahí hemos estudiado, hemos salido de la escuela y hemos in ingresado también casi juntos al Colegio Nacional Anice Eh Hemos salido bachilleres de ese colegio. Todos mis hermanos, o, es decir, uh -huh. eh, todos los cuatro hermanos Flores hemos sido estudiantes del Colegio Nacional Aniceto Arce, de esta ciudad. Yo me recuerdo bien por su dinamismo, era deportista, jugador de fútbol. José ha estado eh, representando siempre al colegio, en la selección de colegio jugado. Su vida deportiva, después al frente es la cancha del Oruro Royal. Ahí estaba José, también ha participado en como jugador de la primera materia de, de esa institución. Mamá Pancha, muy anciana, lo recuerda. Siempre era... bailando en carnaval cuando pasé pues hasta... bailando se ese por aquí. pero Sí. A eso siempre dedicaba. ¿A jugar fútbol también? Sí. ¿Jugaba también, no? no en la paz y viajaba también mucho oh, mucho viaja, dice de la gente no más estoy sabiendo y no estaba, en estaba, en Perú también estaba diciendo ¿qué será? su gusto es Ayúdame, tás y y Esa mamá suegra calcín, Esa su papá Pancho sereno y cansado no se explica aún la partida de su hijo <risa> Una biografía sería muy pretencioso. Queremos recordarlo como fue a través de su voz y su imagen. En la oportunidad de la novena reunión anual de etnología en 1995 presentó una ponencia que, entre otras cosas, decía La primera población que se, que se fundó de acuerdo a la historia y de acuerdo a los cronistas fue Paria, muy cercana a Oro en 1535 es la primera población del Alto Perú posteriormente se fundó Tupisa en 1536 y así y en 1545 se funda Potosí bueno, entonces los españoles eh, dejan muchas huellas sobre cómo iba a funcionar el, la economía en la colonia. Y todos sabemos por la historia que la base fundamental ha eh, sido siempre la explotación de las minas, el oro, la plata y las haciendas. Pero la historia de la desestructuración de las comunidades, especialmente de Trinidad, a la honración territorial, es irnada. Pues, eh, el suyo en aquella época, estaba dividido por grandes ainjus, hacha que le llaman una ¿no? Estaba conformado por los lupacas y los Pacajes, los pacasas, los, los carangas, los orasoras, oras, los charcas, los caracaras, los horas, los Quillacas, los turnos, los muratos, los pagas los chiles y las autoridades originales, bueno, sabemos por la historia, actualmente en algunas comunidades, no en algunas, en muchas comunidades, están revitalizando el retorno de las autoridades originales. ¿A qué les refiero? Eh, especialmente al sistema de la gilajatura. Y para hacer gilajata no, eh, no es como acostumbramos a eh, hacer unas elecciones, unos papelitos de distintos colores, meter a la ánfora y elegir usar gilajata, no. Es otra forma de elegir democráticamente a las autoridades originales. Y la para ser gilajata eh, se es un proceso. Se empieza de muchas actividades, entre ellas por ejemplo, de Chasqui, de Camana, de Camana puede ser el eh, priste y llega después a ser Gilajata, después de Gilajata llega a ser eh, Malku, después puede ser, bueno, Amauta, que es lo más último, pero Gilacata es el intermedio, pero para llegar a Gilacata tiene que, tiene que pasar por un proceso de cualificación de comportamiento en la comunidad vean cómo era, entonces cuando ya vamos a llegar al final vamos a hacer la comparación de cómo vamos a elegir los alcaldes y concejales y qué va a pasar con las autoridades originales como cultura a eso voy a ir pues este es el proceso de las autores originarias y además el objetivo fundamental de una autoridad originaria como el Quilajata no es servirse de la comunidad para sus intereses individuales, sino que es servir a la comunidad sin remuneración alguna, sino solamente por el prestigio y la devoción devorar hacia su comunidad. Dos compañeros cercanos comentan acerca de José. Estamos en compañía del amigo Gerardo Áñez, un distinguido compositor que estaba muy vinculado con nuestro fallecido y querido amigo don José Flores Orozco, más conocido familiarmente como Hacha. ¿Qué nos podrías contar, Gerardo, de las facetas más uh, importantes que consideras en la vida pública que ha llevado este destacado hombre? Bueno, Hugo, agradecerte esta gran posibilidad de manifestar al pueblo de Bolivia y a todo el mundo de lo que ha sido Jacha. Tú más que nadie sabes el, eh, la gran inquietud que ha sentido y el amor por su pueblo y lo ha manifestado en muchas facetas. Y me animaría a decir que hemos estado eh, los dos muy profundamente ligados en muchos aspectos de la cultura, musicalmente, y en la amistad personal. Y he conocido muchas facetas de Hacha Flores y podríamos ver que de las primordiales, fuera de la musical, que es incontestable y realmente es una cosa que ha dejado un legado muy grande, la parte ideológica política, la parte espiritual y mística dentro de la cultura andina, y sobre todo eh, como analizador de un sistema político actual de mi país, la República de Bolivia, y su desesperación en focalizar con más precisión lo que significa la constitución política del Estado. De esa faceta podría tal vez contarles algo de José y que ha sido una de las facetas más importantes a mi criterio y el legado que deja este, el problema el drama del latinoamericano sobre identidad y cultura que me acompañan el corazón de aquí. A ver, Fernanda. Tata. Sahama. Otodili. Tunali. Amrago. Pacho Gomaná, Pacha. que Pacha, a de la a través de la a a través de a través de a de la la cajahuila, a través de de la otro de los aspectos importantes era la mística, la desesperación y la dicotomía religiosa en que pipimos. De alguna vez con el, con el padre Pérez habíamos comentado respecto de la Virgen del Socavón, la Mama Cantila, como llamaba Hacha, Madre de la Candelaria, y la Pachamama. Cómo ha ido cambiando y está cambiando en uno mismo eh, lo que significa la Pacha, la Pachamama, el tiempo de la madre, el espacio infinito de la madre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 contra una mano, saco, la parte de la casa la Para romper las ollas, para que la mesa sea bien decidida por la Pachamama. Las calles de Oduro, la de Cívica, el Socavón, la calle Bolívar, la calle de Foncourt, la mesa de Agosto, todos los lugares que nos reciben bien y que seamos la alegría del pueblo, nos quieren desconocer a nosotros y esa gente, esa gente que deje en paz con nosotros, porque no queremos pelear de nadie, que es paz, amor, lo único que deseamos es que todos vayamos danzando su socavón a nuestra Pachamama, a la lista de Oruro, que es la Virgen del Socavón a la cual dedicamos música y danza voy a invitar al pasante primero para que haga su ofrenda de nuestra bonita de pago en honor a este pedido para que todos salgan bien, hermanos para hablar con la deseos ¡Mara! un perro, con ¡Es un perro! ¡Es Estamos como hermanos en el eterno presente. Y tú no tú no eres a Esta ceremonia, la más importante para el Hacha, era preámbulo para el último convite de carnaval de 1997. Sus compañeros de comunidad disfrutaron al máximo las melodías compuestas por José. oportunidad de un 10 de febrero hacha junto a miembros de la banda alianza y otros compañeros de siempre realizaron una velada en el patio del museo nacional de etnografía y folklore de la ciudad de la paz en este registro el hacha decía un aplauso, ¿no? un Esta banda también. Esta banda. yo voy a hablar algo pero... Así cuando yo me recogía al amanecer del socavón, el olor de la chicha, la certeza y la resapia de la fiesta que pasó era tan lindo y nunca me de olvidar de esos olores tan lindos de la tierra que emerge cuando una persona sale la Pachamada. Por eso estoy feliz esta noche y la banda Alianza, Gerardo, Yáñez. Alicia, can, can, todos los cantando a ustedes con todo cariño. Esta noche, 10 de febrero, la revolución más grande que se ha en Bolivia. Más que el 16 de, disculpen los paseos, más que el 25 de mayo. El, la revolución de, de Oruro es la primera y bien catalista. Bueno. Con la música. Maestro, otros ornament de Morganza para ustedes con todo territorio. extremo, Temas extremos amores, porque hemos grabado, acabamos de venir el estudio, grabado y bien grabado en la memoria de ustedes con la peanza, Un aplauso para ¿vale? eso. y no hay camiseta, camiseta de la de azul mi palita, muy la celeste y blanco mi amor, si eso día hay coser de la décimo reunión anual de etnología, en agosto de este año, el Musef había preparado un homenaje al exdirigente Genaro Flores Santos, compañero de José. En esta reunión se hicieron presentes con notados cientistas sociales, pero también se había invitado a José para que enviara un mensaje de aliento a Genaro. Ironías de la vida. Estas eran las últimas imágenes que se registraban de José. Bueno, yo voy a, voy a ser más corto de, los, de todos los demás porque eh, todos nos recordamos como si estaría ya muriendo o, o ya se ha muerto. No. Es para, tal vez, no se pongan tan celosos los que dicen por qué este homenaje, no. Tal vez es un mensaje de, una inyección de ánimo para que se levante más rápido, ¿no? Es invocar a los achachilas y a todos, a la pachamama, todo eso. Además la gente no conoce quién es Genaro Flores. Yo trabajo como profesor y voy siempre a Tijuana, allá, en la universidad, con agronomía. Y hay tihuanaquenses jóvenes que, no, que nunca han entrado ni a ahí. Peor, mucha gente no le conoce a quién es Genaro Flores. Pero yo soy soy economista, pero entiendo lo que es la política, las movidas. He caminado mucho con con Genaro, siempre está acompañando en las buenas y en las malas. Siempre he estado yo. A veces no no podía encontrarme con él porque la gente estaba así, haciendo firmar apoyos a sus ONGs, pidiéndole una recomendación. Eso es lo que más veía y siempre él firmaba. Y nunca les ha dicho, por ejemplo, alguna vez. ¿Y por qué no le dices de este de estos recursos que van a ver un algo para, para la, mantener la oficina, pero no es así. Y los que se han aprovechado, están caminando, y le miran. Hay listas. Bueno, él algunas veces me decía, qué lindas morenadas haces. Yo siempre era morenada, bailaba, me gustaba la morenada y bailaba en el y Salmón, en gran poder. Pero ya no puedo caminar, ya no te puedo bailar, pero escucho tus morenadas. Pero le dije, no te preocupes, ahí tienes tu hijo, lo puedo llevar al carnaval de Oruro, tienes ponches de vicuña ahí, uno y ya, es Cocani. Y él me dijo, sí, y su hijo me acompañó, pero es así, entre Aymaras nos miramos y parece que no podemos entrar a la fiesta y engrosar la fila, porque los Cocanis...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 Y siempre me decía en, las, en los acuñicos que yo a todos los que les veo siempre salían hasta algunos. Y me decía, ya pues haya un himno al catarismo. Y tenía toda la razón él, porque ¿qué movimiento de independencia no tiene su himno? Y hace noches nomás, unas no me acuerdo cuando Silvio me encontré, y le dije, he sacado el himno al catarismo, falta la letra. Eh, no soy músico pero entiendo las melodías que podía pegarle fuerte al, al movimiento, no al partido al movimiento catalista. y vamos a ponerle la letra no es un, no es como una vez Don Juan de Dios se apita me dijo, hacha, lo a esta letra música pero era así ah, no yo le dije esa vez la letra tiene que ser bien condensado en pocas palabras, gran expresión, como es la lógica Aymara. Simple, comprensible. Pero hay algunos Aymaras que han entrado a la UNSA, lo están complejizando más. Inentendible la, la cultura Aymara. Ahí agarran la huipala, dice el color amarillo vale dos, el azul tanto, tanto, multiplican total, tanto. El 144 es el número clave. <risa> la gente que va a querer comprender la cultura y desde ese punto de vista para reírse no había un que es diputado ahora no, voy, no, le voy, no les voy a contar pero siempre andaba con su con su instalita aquí es olveño o mío agarraba la coca así hola gacha que tal y se creía líder pues y, ha y se, ha, se ha, ha llevado siempre el nombre de catalismo democrático nacionalista, más de qué cosa, pero por ahí. Y en esa reunión de Aymaras, había sido sí su ¿Y cumpleaños, decir, y ahí y había unos caguitos, y yo le dije, Gila, Janíu, Akulian, a agarraron la hoja de coca y se agarran del pistilo, pues. Y el pistilo está cargado, pues, de, de una cosa fuerte, ¿no? Entonces, por eso los Aimaras agarran. Y le enseñé a acudicar Creo que con ese acuñico ha llegado a ser diputado, no sé. Sí. <risa> Otra cosa que me pedía él es... Eh, me decía, yo quiero que mi hijo estudie medicina. Pero hay tanta discriminación, hermano. Me decía. Y me contó del sufrimiento de sus hijos en no poder ingresar a la universidad urbana. Entonces, él, yo y la compañera Dijimos, ¿y por qué no nos ponemos en una universidad? ¿Por qué no? Tantos aymaras ahí, ahí, antropólogos, sociólogos, médicos, abogados, economistas y están también. Entonces, eh, a ver, escribir una página me dice, ojalá, yo en mi carpeta saqué una página. A ver. En este día, en tal parte, a tal hora, tal nos unidos, nosotros pensamos hacer en adelante para tal cosa, para tal cosa. Los objetivos generales. Está escrito, hermano, escrito. No está en ningún otro libro. Ningún investigador me ha pedido un poco todavía. Y esa idea está plasmada en esa hojita. Como es un... Una universidad diferente a todas las demás, porque hemos hecho un diagnóstico. Hay muchas personas que han coadyuvado que en su momento van a ser desconocidos, porque es una universidad diferente, cargado de mucha identidad, pero difícil de encontrar la identidad porque ha habido, nuestra gente ha sido metida a los túneles y socavones del, del suma y que no podemos salir. Son minas y recovecos oscuros, Los que han visitado las minas se van a acordar. Y a veces da miedo estar adentro. Y cuando queremos buscar luz, y parece que ya se, se avisó un pequeño trechito de luz, ojalá seas el siglo XXI eso, ¿no? Y salir de una vez de esa mina oscura donde hay tóxicos, pues uno está caminando por la mina. De cualquier dato sale un tóxico, ¡pum! cayó nomás muerto, ¿no? Ese tipo de tóxicos nos están envenenando en lo religioso, en lo cultural, en lo político, en lo económico, en todo entonces yo ajeno a Genaro quiero mandarle este mensaje de que ya la luz está apareciendo ojalá al final de este siglo lleno de guerras, de opresión, de intromisiones, de misiles, de bombas nucleares donde nadie se ha atrevido a prohibir que se produzca plutonio y uranio que esas son las materias primas fundamentales de las ojivas nucleares que en este momento tienen los países altamente desarrollados e instalados en todo el planeta, en una cantidad de más de 5.000 ojivas nucleares, que con solo apretar un botón, ¡chao mundo! Ni siquiera la juventud, una sociedad norteamericana, no, ¡todo el mundo! Y esa computadora donde se aprieta el botón no tiene de eso, por de eso, ¡No, frena, no se puede frenar, salió las bombas nucleares y ¡chao mundo! no está hablando mentiras, entonces ese mensaje, de decirle que ya la luz se avizora, dentro de esa bocamina, que estamos caminando, y ojalá el siglo XXI, sea lidar esta universidad técnica andina del Collasuyo, que él ha soñado mucho, y como piedra, no entiende de roteros. sigue así, yo le, dijo, yo le dije una vez, yo tuve un profesor que me decía, la piedra no es inorgánica, es orgánica, la piedra siente frío, por su vida y también la, la piedra siente calor y parece que por de piedra. Sigues con esa utopía, pero vamos a alcanzar. Pese a lo que pese, los que estamos por por tu detrás, sarán tañanío. Ay, ay, Genaro! El sábado 29 de agosto, José había presentado una ponencia en la misma reunión. El tema era la Universidad Técnica Andina del Collasuyo, era la despedida. Era el hasta siempre. Esta no es una universidad privada. Nace de un cabido de comercio original de la provincia Aroma. Se constituye de nuevo en esa organización con un objetivo. Con un objetivo de llevar adelante este proyecto de educación superior para sus hijos. Entonces, eh, eh, sacaron su estatuto. Eh, hicieron los támones legales, ese conocido, y invitaron a profesionales animadas quechos para conformar un equipo multidisciplinario que pueda avanzar este, esta idea del proyecto. Hay un listado y hemos elaborado un documentito que se llama Bases y Fundamentales de este proyecto, donde hacemos un diagnóstico de la realidad en relación a los pacientes que salen de, las, de los colegios jurales. El alma del carnaval ha muerto, dijo la prensa, pero nos queda su alegría, su tristeza, su soledad, pero sobre todo su música dedicada al pueblo que lo amó.